Hola, soy Guillermina Torresi y hoy hemos venido a Pole Studio para probar una clase de pole dance. Venimos a probar una clase de pole dance para quitarle como esos aspectos que tiene relacionados con el striptease y profundizar un poco más en su parte deportiva. Creo que lo que más me va a costar en la clase será la fuerza, dónde tengo que, que poner toda la fuerza, si en los brazos, si en las piernas. Y otro de los puntos que creo que más me van a costar van a ser los del equilibrio. Pero no lo sé, como nunca lo he hecho, voy a probarlo y quizá luego os cuente mis conclusiones. A lo mejor se convierte en la pasión de mi vida, ¿quién sabe? Cuando realmente empiezas a investigar y a mirar, dices: Ah, pues no, lo de strippers es una pequeña parte de lo que se puede hacer con una barra vertical. Es muy parecido a la gimnasia deportiva o rítmica más que, que al strip. Una época de mi vida me machacaron mucho en mi cabeza de que yo solo podía entrenar a puerta cerrada y que a mí no me podía ver, ver nadie haciendo pole dance porque entramos un poco en el juego de que el pole dance es solo para mujeres y eso no es cierto. Y cuando por fin conseguí dar mi primera clase de pole dance fue en una situación un poco de improviso porque no había nadie más que pudiera dar esa clase. Desde entonces no he dejado de trabajar nunca. La escuela empezó a raíz de que yo empecé a practicar este deporte ahora unos nueve años. Entonces, cuando me retiré de la gimnasia, quise buscar un, un deporte que me motivara, que se saliera un poquito de lo normal, y de repente me encontré con, con una barra vertical y me dijeron, ah, pues aquí se pueden hacer acrobacias también, ¿no? Conocí a Mónica, que era alumna mía. Me dijo, venga, vamos a competir. Y cómo no iba a entrenar con una persona que tiene, vamos, eh, bicampeón del mundo durante los dos últimos años. Y juntos pues, decidimos emprender este proyecto. Llevamos ya dos años con la escuela y muy contento la verdad. A ver, es cierto que cuando vine, vine con una idea un poco equivocada. Yo pensaba que iba a tener que fijar la fuerza en las piernas o en los brazos, pero me he dado cuenta que es un trabajo completo, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Trabajas abdominales, glúteos, brazos. Y bueno, no solo eso, sino que además trabajas el equilibrio, la resistencia, la flexibilidad. Y también tiene una parte muy buena, que no es solo física, sino que es emocional. Hay diversión. Conoces a gente nueva y también te refuerza la autoestima. Yo he salido súper contenta. A ver, es cierto que es una clase de iniciación y he ido poco a poco. Pero bueno, ya sabéis lo que se puede hacer. Lo hemos visto en la clase más avanzada. La gente hace unas piruetas increíbles, parece que están volando. Y si yo puedo llegar a eso, pues la verdad es que me motiva, me motiva. Pues la verdad es que me ha encantado no sé, estoy pensando en dejar el gimnasio ¿vosotros qué haríais? yo creo que sí, que lo dejo